Dame un cacho de tiempo, un trozo de fragmento un bretal de buen punk para arribarle canciones al viento Estamos convencidos, hagamos lo pepino Que sepan que en el va hay nivel al micro, amigo Más jodidos que, monaguillos en conventos Con el humor más negro que los tiempos del sargento Paco o de los actuales, en plan recorte voy a saco A lo agrio de Sobaco Sueño andar al blanco como la escopeta de Froilán Ven entre las llamas el canal de Julio Ariza Por ser peligro nacional mental Fusor de ideas de jodido neandertal inter-economía clan acá, cancer squad tómatelo a risa porque son pa llorar en este mundo de locos los buenos son tontos los listos te joden hasta que te hacen tocar fondo pero no importa porque estamos en otra onda no somos aviondos aunque ingenio nos sobra sabemos valorar a quien nos valora ya quien no que le pollen con un rabo de goma El patio de luces en caso de emergencia Pulsa el play, dale al fondo, suelta Ritmos y versos en pleno frenesí, ja, ja claro que sí, sí, sí, claro que sí El patio de luces en caso de emergencia Pulsa el play, dale al fondo, suelta Ritmos y versos en pleno frenesí, Jaja. Ja, claro que sí, sí, sí, claro que sí Reparto para todos Con los del patio, codo con codo Es cuestión de métodos Si la coge por el mango atascados para salir del FGC Parecemos hongos. Visión distorsionada como en un ciego de hongos Te sienta mal, te salen ronchas Te pilla un chungo Es el efecto de estructuras fresquitas En la city, pavos reales seduciendo a palomitas Arroz cubana, el ritual del piti Ya tenía ganas de volver a salir en chancletas Música abstracta en junglas concretas El patio de luces, reacción diabética Ante emparagosos edulcorados de forma sintética como unas tetas falsas al tacto si no funciona dale fin, en fin, dalo por perdido como esa pareja del calcetín yo no esfuerzo nada a mi plim comprenderme no es tan fácil como decir jacuna matata romper la métrica es mi técnica y abuso de rap confuso para dejarte pa' ti difuso Mancos son mi secta, sí. una base tan selecta Yo me la fonqueo de forma frenética Nuestra fanfarria al fanfa, farandul Le toca la armónica, lo deja sin derecho a replicar el Patio de luces, en caso de emergencia Pulsa el play, dale al en la suelta Ritmos y versos, en pleno frenesí Claro que sí, sí, sí, claro que sí El patio de luces, en caso de emergencia Pulsa el play, dale al en la suelta Ritmos y versos, en pleno frenesí Claro que sí, sí, sí, claro que sí suena funky, es la redención de Curtis Mayfield, en este beat del Sergio puro frenesí, tres con bicepsys escupiendo en el mic, el patio de luces tiene tanto que decir que una maqueta se queda corta, lo que importa es que el resultado reconforta y aporta buenas vibraciones a nuestras jodidas vidas, en tiempos de crisis la música es la salida más fácil. Sentirse libre en la pecera, es lo que nos queda Unas latas de birra y algo de hierba Un beatbox del flipa y un tag del nimo No hay curro, no hay futuro, pero resistimos Insistimos en hacerlo real, anticomercial Repudiando al que se cree especial Yo escribo temas por no reventar Por norma representan los 90 y poco más Ni los 40, ni la MTV, ni su puta madre Esto es así, somos la crew de los dos nadie No estamos en el ghetto, es el puto yo Y todos mis respetos el que tira de humildad Y mira por el rap antes que por su propio beneficio, siendo fiel a la esencia de los, de los inicios con dos platos, un PC y el AKG y el instinto innato de nada que perder, forjamos un CD que nos apetece, qué mejor manera de plasmar lo que acontece, somos la prensa del barrio, el pan duro de ayer desde el extra radio, sin contrato ni manager, y búscanos en el youtube o en el bar del Pepe con puretas entonados y chistes de lepe, no hay nada más auténtico, por las barbas de ser pico mi mérito es el léxico y no ansío ser un mito el éxito es un ciclo y los ricos también mueren, reflexiones y escritos en lugar de ver la tele, los gritos de esos chicos en la primera fila y el que observa desde el fondo de la sala con ojos de anquila, los fallos del torque los me cago en Dios, liarse con los cables o quedarse sin voz Vivencias en el tendedero, colocones con esmero Noches sin fin, sin pero, siendo sinceros hey, Patio de luces en caso de emergencia Pulsa el rey, dale al phone, suelta Patio de luces en caso de emergencia Pulsa el rey, dale al fondo, suelta sí, oh, hey, sí, sí, sí, hey, so.